Arí chay nañang kutiraun chisña, chay na kanñang tari kuchkan <muchos> chisña, atung kamachikuh nin chiswang imainanya kachkan kiajimpuncha o primer ministro Fernando Zavala, Cómo está? Bienvenido a programa Nohanchik. Buenos días, Clodomiro. Buenos días, Marisol. Gracias por la invitación. Kiajimpuncha o cachon ham conap. Realmente muy contento de estar en esta primera edición de este noticiero en Quechua. ¿Qué es ham kachani? Hay a alguien que programa en